Por último, vamos a hablar de qué es lo que no cubre la compañía aseguradora. Pues no cubre a los menores de 14 años. Toda aquella persona que tenga menos de 14 años no está cubierta dentro de esta póliza. ¿Por qué? Bueno, porque pues, eh, va dirigido a personas de 14 años en adelante que UAM como universidad pues, no tiene en su alumnado, personas de menos de 14 años, nada más por eso. Tratamientos médicos quirúrgicos que no sean derivados de un riesgo cubierto. Por ejemplo, hay quienes en un momento dado quieren reclamar el gasto de una apendicitis porque se llevó a cabo una cirugía que se llama apendicectomía. Oye, doctor, quiero reclamar porque fue un accidente. No, aquí quiero que aclaremos Dos palabras que tienen dos significados diferentes y que por lo general la gente los quiere, quiere hacer sinónimos. Urgencia y accidente. Efectivamente, la apendicitis es una urgencia médico-quirúrgica, pero no es un accidente, porque la apendicitis es una enfermedad natural. Por tal motivo, no es motivo de esta póliza, no la va a cubrir si ustedes me dicen, doctor, me tuvieron que operar por una fractura de, de la muñeca, bueno, pues sí, una fractura de codo, eso sí procede. No procede cirugías pues, de apéndice, de vesícula o de cualquier otro tipo de enfermedad natural. A eso se refiere con este rubro. Otra exclusión son las lesiones que el asegurado sufra a consecuencia de servicio militar cualquiera que sea su clase actos de guerra, insurrección, rebelión, revolución, riña, ahorita hablamos lo de la riña, aquí llega el punto, o actos delictuosos en que participe directamente el asegurado. Aquí la persona que esté involucrada en cualquiera de estas acciones es su decisión, pero mientras esté el tiempo que esté llevando a cabo esta acción, está descubierto por parte de la aseguradora. Por parte de su seguro No le va a cubrir Quiere decir que está, si está durante el servicio militar Y se lesiona No le vamos a cubrir Aunque sea un accidente Riña Voy a ampliar esto eh, oiga, El asalto Lo pueden confundir con riña El asalto Oiga doctor es que aquí me pueden asaltar Afuera de la escuela eh, Afuera de la universidad O saliendo alguien me está esperando Y me asaltó y me golpeó ¿El asalto está cubierto? Sí, sí está cubierto. Lo que no está cubierto es si ustedes, en lugar de ser asaltados, se enojan tanto por el asalta, con el asaltante que ustedes le dan una santa tranquiza al asaltante, y entonces, pues eso ya se vuelve riña, y ya si cae riña, pues ya no entra. Entonces, por favor, hasta ahorita, pues yo aplaudiría a aquella persona que golpea a su asaltante y todavía salga campante, se lo aplaudiría, pero créanme que el asaltante, eh, si lo que hace es sorprendernos, nos agarra completamente descuidados y por tal motivo él siempre lleva la ventaja, el asaltante, entonces pues en ese sentido si sí hay lesiones que el asaltante, a pesar de que no nos estemos resistiendo al asalto, hay lesiones si sí está cubierto el asalto, recuerden la riña no, de acuerdo Bien, ¿qué otros eh, eh, rubros no están cubiertos? Las hernias y las eventraciones, hernias de ombligo, o sea, umbilicales, inguinales, diafragmáticas, hernias esofágicas, hernias de disco intervertebral en la columna vertebral, a cualquiera que sea su nivel, no están cubiertas. Oiga doctor, pero es que yo cargué un mueble, y de ahí me vino un dolor y me hernié mi, mi, mi, en mi espalda, en la columna vertebral, un disco intervertebral. ¿Eso me lo cubre? No, no se cubre. ¿Por qué? Porque quizá el hecho o el acto de cargar un mueble pesado fue la última gotita que derramó el vaso con agua, o sea que detonó la enfermedad, pero realmente la hernia ya se venía dando desde años anteriores y que eso culminó para que apareciera el síntoma principal que es el dolor y la inmovilización, entonces no, no están cubiertas las hernias ni las eventraciones, tampoco están cubiertas las lesiones que se provoque intencionalmente el propio asegurado, estábamos hablando de, la, de, de, de que hay un seguro por pérdida orgánica, bueno, pues si yo me corto un dedo para pagar una deuda que tengo, se llama automutilación y no va a proceder. Tengan mucho cuidado en eso, jóvenes. No, no proceden las mutilaciones intencionadas. El suicidio. Aquella persona también dice, bueno, pues me voy a suicidar para que le paguen a mi familia un dinerito porque, está, porque hay un dinero ahí por muerte accidental o muerte natural. También no está cubierto el suicidio o cualquier intento del mismo así como mutilación voluntaria, aun cuando se cometa en estado de enajenación mental. O sea, aunque, tengamos, eh, aunque lo hagamos, oye, es que yo estaba alcoholizado o estaba drogado o no sabía, no era yo, fíjate. No, no procede. Infecciones que sufre el asegurado, a excepción de las lesiones producidas por un accidente. Por ejemplo, si yo tengo una herida en el brazo la cual se me infecta, pues claro que es parte del tratamiento y sí está cubierto. Pero si yo tengo una infección respiratoria o una infección digestiva o una infección urinaria, tampoco no están cubiertas las infecciones que no sean secundarias a un accidente. Tampoco están cubiertas los accidentes que ocurran mientras el asegurado viaje en aeronaves. No están cubiertas las lesiones que ocurra mientras el asegurado esté en un viaje de, eh, en avión, pero me refiero en avión de tipo particular. Si van en, una, en un viaje en avión de una línea comercial o un vuelo comercial, no voy a hacer aquí comerciales para ninguna línea, pero de las comerciales, pues adelante, sí están cubiertos, pero si ustedes, por ejemplo, es que yo tengo a mi amigo que es muy poderoso, tiene un helicóptero y, o tiene un jet y me invitó a, a pasarme unos días a, a Veracruz o a Los Cabos o a Cancún y nos vamos a ir en su jet o en su helicóptero particular, en ese momento ustedes se pueden subir, no hay problema, pero mientras estén arriba no están cubiertos por esta póliza, ¿de acuerdo? También todas las lesiones ocurridas mientras el asegurado viaje en vehículos que no estén legalmente autorizados para el transporte de pasajeros. Esto quiere decir el famoso aventón, ¿no? como un ejemplo, el famoso aventón, y se para la estaquita Nissan y les dice el chofer súbanse ahí atrás en la caja. Mientras vayan allá arriba en la caja, no están cubiertos por esta póliza. ¿Por qué? Porque no es, son, es, ese lugar es para carga, no es para transporte de pasajeros seres humanos. Si el, el chofer les dice, vengas de aquí a la cabina de la camioneta, en ese momento pues, seguirán cubiertos. Mientras estén en lugares no autorizados para seres humanos, no están cubiertos. También no están cubiertas todas las lesiones en que incurran mientras el asesino esté viajando en motocicletas, motonetas u otro tipo de vehículo de motor. Las bicicletas, si hay accidente en bicicleta, sí están cubiertas. Estamos hablando de vehículos de este tipo, pero que tengan motor, motocicletas, motonetas. Oiga, doctor, pero es que yo me voy a dar mi, mi vuelta ahí al autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. ¿Me puedo subir? Sí, te puedes subir, pero mientras estés ahí... No estás cubierto. Oiga, doctor, me voy a andar en bicicleta los fines de semana. Sí estás cubierto, porque no lleva motor. Todas las lesiones que incurran mientras el asegurado se encuentre realizando actividades de paracaidismo, buceo, alpinismo, charrería, esquí y, taur y tauromaquia. Mientras estén en esas actividades, lo pueden hacer, es decisión de ustedes, pero mientras estén en eso, la póliza no les va a cubrir si llegan a sufrir lesiones por un accidente en este tipo. A excepción, eso sí que quede muy claro, a excepción de que hay algunas personas que por su currículum, por el cumplir con, una, con un, una situación académica que les exige su propia facultad, como es un ejemplo en los biólogos, que tienen que ir a bucear para ver Vida Marina, esos, esas actividades sí están cubiertas, porque son actividades académicas que tienen que cumplir el alumnado, eh, en ese caso sí, para eso obviamente la universidad mandará un escrito, un oficio a la aseguradora diciendo que tal facultad va a realizar tal actividad promovida por la UAM, por tal motivo sí estarán cubiertas, es la única excepción. Bien. No están cubiertas todas aquellas eh, reclamaciones eh, producto de enfermedades o padecimientos mentales eh, eh, de tipo psicológico o psiquiátrico. Tampoco aquellas lesiones sufridas en estado, el paciente o el titular o el asegurado esté bajo influjos de enervantes, estimulantes o algún similar. Estoy hablando de drogas eh, de drogas eh, no medicamentosas, estoy hablando de drogas como LSD, tacha, marihuana, cocaína, todas ese tipo de drogas, así como bebidas alcohólicas, no mientras estén bajo esos influjos o bajo los efectos no estarán y sufren algún accidente, no están cubiertos. Envenenamientos cual, cualquiera que sea la naturaleza. Ojo, aquí, por ejemplo, alguien me preguntaba de sus compañeros. Oiga, pero si estamos en química y estamos haciendo algún algún experimento químico o bioquímico y se despiden ciertos gases que nos intoxican, eso está cubierto. Sí, sí está cubierto. Me refiero a envenenamientos de otro tipo, pues de en casa que eh, con medicamentos, con cloro, con arsénico, con inyecciones de cualquier otro tipo de medicamentos. No están cubiertas las prácticas profesionales de cualquier deporte. Si ustedes hacen, practican algún deporte de, for, de forma profesional, o sea que reciben dinero a cambio de realizar ese deporte, no están cubiertos. ¿Por qué? Porque ese es motivo de otro tipo de seguros. Mientras ustedes estén eh, realizando esa actividad, la pueden hacer, pero no estarán cubiertos por esta póliza. Tampoco están cubiertos los gastos erogados por donantes o donadores de algún órgano o algún trasplante. Hasta aquí es eh, mi comentario. Agradezco su tiempo. Queda en, el, en, en, en su pantalla todos mis datos, tanto de mi consultorio, que es mi oficina donde ustedes llevarán todas sus reclamaciones o trámites en caso de ser necesario, Llevan ustedes mis teléfonos, mi horario en la oficina. Les dejo un Nextel, donde yo les pido de favor que ese Nextel lo utilicen con la conciencia que es un teléfono de urgencia. No es un teléfono para estar bromeando, se los pido de favor. Es un teléfono que si ustedes tratan de hacer alguna broma, recuerden que hay 27 mil personas, compañeros de ustedes, más que en ese momento me pueden estar necesitando. Úsenlo, por favor, con la cautela y el resguardo que debe de ser un teléfono de emergencia. Sea la hora que sea, con mucho gusto yo los voy a atender. No importa el día ni la hora. Ustedes me hablan, es un teléfono 24 horas. En caso de que no les pueda contestar porque esté yo operando o atendiendo a alguna otra emergencia o dando mi consulta, eh, me pueden dejar recado o mensaje en el buzón de mensajería del mismo Nextel. En caso de que sea día hábil, hora hábil, está mi asistente, la señorita Marisol Medrano, con la cual ustedes se pueden dirigir para trámites y dejarme recados. Yo me, me, me, me contacto con ustedes en el primer momento en que tenga yo la disponibilidad. Y si estoy desocupado, pues créanme que, que voy a contestar. Queda a sus órdenes y muchas gracias.